que a mí y a nos atacaron fue alguien disfrazado alguien con una máscara de Scream no confíes en nadie no confíes en él ¿Qué? ¿Hay alguien más en la casa? ¿Qué? ¿Que si hay alguien más en la no. casa? ¡Cuidado!